¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Cari, acá estamos escuchando atentamente. Se sale de la vaina por hablar, Erika es quien más conoce a claro. las dos hermanas. Y me dijo que, os de récord, obviamente, <risa> perdón, Ay. que Ahora. no se llevaba muy bien, así que se la suelto y se la dejo para que le so... pregunten todo. Dale, perfecto, gracias, Tucho. Eh, Hola, muchísimas gracias, tardes. Erika, por estar con nosotros hoy. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Más. Erika, fuiste la última bien, bien, persona que, Acá, eh, que cuidó. Escuchando todo. Que, uh -huh. Perfecto. ¿Qué es lo primero que querés decir? Porque me imagino que ya escuchaste algunas cosas. ¿Qué es lo que primero querés aclarar, decir, comentar? Erika, vos cuidaste a Daniel. Yo cuidé a Daniel. En y Chabela, el... tu madre, sí. cuidó a Eleonora cuando estuvo internada. ¿Y también lo cuidó a Daniel? Cuando, no, cuando estuvo, <coughs> mi mamá cuidó a Daniel cuando eh, se internó por primera vez en Bernal. Okay. Ella era la única que lo cuidaba y se iba a cuidarlo hasta Bernal. Bien. Cuando Daniel sale de Bernal, está un tiempo en la casa de Daniela, cae tiene una recaída y como quedaba muy lejos y por una cuestión de la obra social eh, no podían internarlo allá nuevamente tan lejos, eh, lo internan en San Isidro. Yo empiezo a cuidarlo en San Isidro, sí. turno tarde, lo cuidaba hasta la noche, y al turno noche lo reemplazaba mi tía cuidándolo a Daniel. Mm. Así hasta que salió de ahí. Cuando sale de, de la internación del hospital San Isidro, voy a cuidarlo en la casa, al departamento ese famoso que está en Soler, Esquina Gallo. Sí. Y estuve cuidándolo desde fines de julio del 2018 hasta fines de enero del 2019. Bien, o sea que vos sabés... En a la, esa casa, en ese departamento. Al pie de la letra sabés quiénes iban a visitarlo, quiénes estaban, quiénes no. Contanos. Uh -huh. Sí. Eh, te voy a contar desde el principio cuando yo voy a cuidarlo al hospital de San Isidro. Dale. Yo entro a cuidarlo ahí a Daniel. Lo cuidaba solamente de tarde. Ya te dije, mi tía lo cuidaba de noche. Sí. Eh, en... En uno de, esa, de esos días que estuvo internado, en uno de los pasillos, yo me la cruzo a esta señora, yo no sé si ella lo va a recordar, me la cruzo a esta señora eh, misteriosa, como dijiste vos el viernes, la del 3% que tiene en el testamento, sí, que es Fabiana. Sí, sí, Fabiana. la los Yo estaba acompañada por Daniela en ese entonces, porque Daniela me venía, yo tengo, en ese entonces tenía una criatura muy chiquitita sí. y me tenía que hacer el relevo hasta que llegara mi tía. Entonces, viene Daniela y ahí es donde nos cruzamos en uno de los pasillos cuando Daniela me estaba despidiendo a mí, a Fabiana. Fabiana se quedó incluso con Daniel y en otras oportunidades también ha venido a visitarlo mientras yo lo cuidaba a Daniel en el hospital de San Isidro. Sí. Es más, yo, eh, para, para que sepan, eh, para por si la otra parte quiere decir que eso no es verdad o... perdón, en esa sería? misma habitación. Perdón, que Daniel, ¿Quién sería la eh, otra parte, estaba... Erika? ¿Quién sería la otra parte? La otra parte se vendría a ser la otra hermana. Eleonora. Eleonora. Eleonora. En la bien. otra hermana. Eleonora, no le claro. Le el para que no salga quizás a desmentirme o demás. Sí. En esa habitación del hospital de San Isidro, sí. en el mismo en la misma habitación, estaba internado el hijo de Mercedes Sosa. Ah. Ajá. Eh, eh, Batus. Las, yo salía, Solía. Falleció. Claro, solía todas las tardes tomar eh, mate con la mujer de cuando venía a cuidarlo y esperar a hacer el traspaso con mi tía a la noche. Sí. Eh, cuando sale Daniel de esa internación, está un tiempo, no sé si en su casa solo o, en, o había ido a la casa de Daniela porque era un señor que no podía estar mucho tiempo solo. Ajá. Eh, al tiempo voy a cuidarlo a su eh, departamento de la calle Soler. Perdón, cuando decís El frente que. Es no... que ustedes ven, sí. perdón Erika, que te interrumpa, cuando decís que sí. no podía estar mucho tiempo solo, eh, ¿a qué te referís? Porque acá se habló de un diagnóstico de bipolaridad, Pero... eh... Igual sí. aconseja sí. problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua. Claro, necesitaba permanentemente asistencia. Sí, sí. Sí. sí, aparte con su problema de POC, no podía fumar, tenía que estar controlado y era una persona claro. de que no podía estar solo porque no ¿Cómo? sabíamos qué lo que podía hacer. ¿Te pagaba él? Siempre estuvo controlado. Erika te pagaba no, él? a mí me pagaba... Eh, no. A mí la persona que me pagaba eh, en mano e incluso a veces no llegaba a venir a pagarme, y eh, yo tenía que ir a buscar el dinero eh, era Daniela o el marido de Daniela perdón, claro, entonces porque... cambia la historia digo sí. de una Eleonora que en su momento a vos te confió Diego que tal vez no estaba presente tanto Daniela acá lo que está diciendo Erika es que Daniela estaba muy presente y el dato económico, porque lo que dice Eleonora es de 2015 de los gastos me hice y, cargo yo y, claro. y tengo todos los comprobantes pero sí. ¿Para qué, ver qué relata era? Erika bueno, quizás habla de los gastos de estas famosas jamás, expensas. A mí jamás, a mí, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí, te escuchamos, Erika. A mí jamás, mmm, a mí jamás recibí un peso en mano de Eleonora. Jamás, eh, jamás. Erika, cuando sí. hablas El de un El único Leonor... momento en que yo recibí un pago... Sí. Sí. Te escuchamos, te escuchamos, El, contesta, te, Déjame que favor. te termine esto. Sí. El único momento en que yo recibí un pago en donde estaba Eleonora, Daniela y Andrés, que, era el, que es el marido de Daniela, fue cuando yo eh, decidí no trabajar más con Daniel y Daniel eh, no me quería pagar. Entonces fueron los tres eh, y me pagaron. Erika, yo quiero saber algo y, sí. y quiero que seas sincera. Cuando hablas de Eleonora, ¿hablas quizás con mucho sí. respeto o es miedo? Porque estuvimos... ...en la casa de la discordia en el departamento... ...y muchísima gente tiene miedo de nombrar sí. la palabra Eleonora. ¿Vos tuviste alguna situación donde no, te sorprendió no ciertas actitudes de ella? No, primero no le tengo miedo ni a ella ni a nadie. Eh, la puedo nombrar, pero realmente te soy sincero, sincera, perdón. Yo eh, con ella solamente, realmente compartí ese último pago... Y después yo te puedo decir, desde de mis 42 años para atrás, eh, compartí cuando era chica. Erika. Cuando vos... era chica, ¿qué te estoy diciendo yo? Eleonora tiene 50, Daniela tiene 47, 48 y yo tengo 42 años. Una... Mi Erika. mamá cuando iba a trabajar a la casa de su claro, mamá, es, es... De su claro. mafaya, yo jugaba con las chicas. Se conocen de toda la vida, crecieron juntas, Erika, crecieron juntas. Uh -huh. Uh -huh. Hay un dato, me parece importante, porque sí. cuando hablamos de conflicto entre, entre hermanas, pareciera que esto no viene solamente desde una disputa económica. ¿Cómo era la relación entre esas dos hermanas de chiquitas? ¿Recordás? Eh, yo te puedo decir lo que yo veía, eh, que Daniela vivía detrás de mi mamá. Daniela buscaba en mi mamá la contención que no tenía en la suya. Ok. O sea, madre ausente. Bueno, yo te puedo llegar está a bueno que traigas sí. eso porque nosotros eh, nos enteramos por un mismo comentario del entorno cercano a Zulma Fayad que Zulma está peleada con Daniela y lo corroboramos con el mensaje que eh, tuiteó Daniela el fin de semana, habló de una mala madre, ¿qué pasó? ¿Recordás más o menos algún hecho que haya sido muy significativo? Yo no sé puntualmente las cosas de familia que pasan. Lo que yo te puedo decir de mi vivencia, de la vivencia que pasó y de las cosas que yo veía, porque mi mamá estaba prácticamente con ellas, eh, lo que yo te puedo llegar a decir es que a Daniela, a los 14 años, la echaron de su casa. ¿Cómo la echaron? A los 14 años. Y con las ¿Por qué? Y con la excusa esa de decir que no terminó el secundario, no significa nada que no haya terminado el mm. secundario, que pueda llegar a ser, no sé, cualquier cosa. Eh, el tema es que Daniela se fue a la casa de una amiga, de la vuelta de su casa a vivir, porque su mamá la había echado. ¿Y por qué la Eso echaron? Es y Daniela hizo una vida, una vida alejada de esa familia porque claramente hubo un favoritismo. Con, ...con Eleonora. Erika, Erika ¿pero qué pasó? ¿Recordás el hecho? digamos la ¿por qué, ¿Por qué la echaron? ¿Por qué se pelearon? Yo no sé realmente por qué se pelearon, realmente te soy sincera, no sé. Lo que yo te puedo llegar a decir es que a los 14 años... Eh, uno es rebelde, yo, soy re, yo fui rebelde y cualquiera que tiene hijos eh, te va a decir que a los 14 años es una edad difícil. Sí, claro. Que eh, sí. Pero 14 es una energía. Quizás ella también bebé. lo ha hecho ah, y una eh, Zulma tiene una estructura, una estructura de, y una forma de educar diferente ...por lo menos a yo la comparo a, la, a diferencia de lo de mi mamá... ¿eh? ...diferente a lo que es mi mamá... ...muy estricta, muy ah, estricta... Igual digo, está eh, el descargo de madres. Daniela... ...está el descargo de Daniela sí. y a mí me impacta algo... ...conociendo sí. a Zulma y sabiendo que es... ...una buena mujer en lo profesional impecablemente... ...pero la conozco desde ese lugar... ...Daniela, su hija, dice que es una mala mujer... ...que se tiene que saber la verdad... ...y que cuando llegó a Chacarita mm. para retirar los restos de su padre... ...encontró nada más que la mitad de las cenizas... ...porque Leonora había dado la orden... ...de que la otra mitad se la den a ellos... ...digo, más allá de, del rapto emocional... ...me parece muy perverso... ...dividir los restos de un ser humano... ...pero, ¿por qué dice eso? ...que es una mala persona... ...y que se sepa la verdad. Eh, yo considero una mala... ...no sé si una mala persona... ...pero una mala madre que eche a una criatura... ...de 14 años de su propia casa... Eh, por, por ser rebelde yo lo considero que ¿Mira? no lo sí. considero. Bien, pero estaba yo hoy A soy mí, mamá y no claro. haría jamás una cosa así. Bueno, pero estaba La verdad, padre A mí me encantaría poder llamarla Zulma. Ellos están divorciados hace muchísimos años, desde que eran chicas están divorciados ellos. Claro, pero el padre ahí, no una madre Daniela. puede echarte, pero un padre, o claro. sea, son dos los que deciden dentro de una casa. Igual habló Zulma, ¿eh? Que, habló no, redes sociales. Habló, ¿qué dijo Zulma? Zulma? A ver, muy metafóricamente, ella es una mujer muy espiritual, sí, que trabaja, muy... hace tiempo en ella dijo, amorsores, tengo los años justos para no seguir soportando ningún acto de violencia. Zulma habla de violencia respecto, supongo, de la hija. Por ahora pondré en práctica mi silencio. Hasta que los caranchos encuentren a otras personas a quien hacerles daño. Sí, pronto me voy a manifestar. Buen día, gracias. Alude a la versión que da, obviamente, Daniela respecto de este litigio. Bueno. Les voy a tirar eh, como, como datito nada más, eh, para que ustedes lo analicen. Cuando Eleonora decía que no podía, que se le hizo tarde, que no podía por esto, por aquello, porque tenía que ir al médico, para... que siempre ponía una excusa para no ir a visitar a Daniel y dejarlo pobrecito ahí esperando. Eh, en una de sus internaciones, eh, en donde yo ya no estaba, eh, creo que fue eh, la de cuando se intoxicó con pastillas. Eh, ella acusó que no podía ir a visitarlo porque siempre una excusa, ya te digo, en San Isidro jamás fue a visitarlo. Eh, en Bernal tampoco fue a visitarlo, porque la cuidaba mi mamá. Sí. Y en esa una de esas internaciones sí lo que doy fe que en el geriátrico que estuvo Vicente López ha ido, incluso ha cantado ahí, eh, en ese geriátrico para los otros pacientes y ha ido también Zulma Fayá eh, a ese geriátrico. Sí. Eh, lo que puedo decirte es que cuando en una de las tantas cosas que ella acusaba que no podía ir y demás, porque la habían recién operado, sí. si vos no podés ir a visitar a tu papá porque estás recién operada o acusás de estar recién operada, si no podés ir a visitar a tu papá, mucho menos podés ir a cantar para los, las víctimas de Cromañón. Uf. Y ella fue a cantar para las víctimas de Cromañón. Mm.